el día de hoy hice una pequeña prueba para que ustedes pudieran ver diferentes tipos de base y la cantidad de grasa que tienen esta es una forma muy práctica de ustedes ver si esa base contiene muchos, mucho aceite en este caso aquí como eh, esta base este así de esta forma cuando la coloqué parece que le saqué todo el tipo de aceite y me cayó mucho fue muy como muy aguada y miren absorbió el papel, ya yo lo hice tengo alrededor de una hora que lo coloqué esta es la de Infalible, miren la cantidad que tiene, Blonde, Mary Kay, eh, Trumosh de la MAC que es una de las que yo pensaba que esta le contenía mucha grasa y miren el poquito que dio, pensé que esta era una de las que tenía menos aceite en la cantidad que absorbe el papel y esta que es una de las que menos utilizo porque en mi rostro porque su pigmentación es un poco eh, rosada pero no tiene nada chicas nada ahora la vamos a retirar para ver el papel por detrás y así ustedes puedan ver este jugo, este no sirvió de nada bueno mis amores aquí está el resultado final este ya aquí tiene alrededor de 4 horas y miren el precioso la cantidad de grasa esta era tu mac y mix esta es esta es la infalible y esta es la America, esta es la Mevry y esta es la Steam Steambound. Espero que esto eh, funcione, espero que lo ponga en práctica para saber eh, la necesidad de hacer en sus pases. a su... Día. espero que lo funcione, para que haya gustado, le mando un besote, un gran donde quiera que esté y nos vemos, bye!